Poema dedicado a la mujer Felicidades en tu día, mujer, máxima creación de Dios La mujer en el hogar varios roles desempeña Lava, plancha, cocina, limpia, cuida a los niños y hasta raja leña Es madre, esposa, amante, enfermera, amiga y también la dueña Fiel compañera y ayuda idónea, porque sabe que a ella no la trajo la cigüeña. Cuando hablamos de mujer, no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de fuerza, de amor incondicional. ¡Qué barbaridad! De entrega total, sacrificio y de lucha contra la adversidad. La mujer lo cree todo, y cuando Dios la hizo, pensó en la eternidad. La mujer sabe estirar el gasto que le da el tacaño de Clementino, Toda la semana le exige atención pollo encebollado y también porcino Lava, plancha, bañate, no salgas de la casa porque hoy viene mi sobrino Se le olvidó lo que prometió en el altar cuando se casó este Saturnino Mis ojos y dinero solo serán para ti mi amor y para ninguna otra Si sí, pues, los primeros días de casados hasta traías pan en torta Con el tiempo el amor se fue apagando por tu mecha corta el amor se debe regar día a día, como el corazón riega la aorta. Levanta de la mesa tu plato, hombre, y llévalo a la pila, Pablito, y de vez en cuando sería bueno que le cocinara su plato favorito. La comprensión y el perdón es necesario para poder llegar a viejito y juntos poder decir con alegría a nosotros, no nos separó el diablito. Destruir a la familia quiere el diablo y a los matrimonios separar. Con algunos lo está logrando fácil porque no quieren perdonar. Se les ha olvidado que Jesús dijo que a los enemigos hay que amar y que hasta 70 veces 7 la ofensa debes dejar pasar. Con él, envidia el diablo no tuvo cuando Dios al hombre creó. Pero cuando a la mujer Dios hizo más bella y Él la observó, el certamen de belleza todo y su plan se lo estropeó. Y por eso la trae contra ti mujer, aunque siempre te engañó. Pero Dios te ama mujer y te acepta con tus virtudes y cualidades. Tu creador te dice, he depositado dentro de ti tesoros especiales. Mi hija eres tú, pagué un alto precio por ti, sal ya de los sequedales. Por medio de ti traigo al mundo mis más grandes siervos y siervas sin iguales Abigail su nombre y Naval su marido, que con ella era dura día a día. El gozo de mi padre, el significado de su nombre, pero triste ella vivía. Porque el tacaño de su marido solo le daba tres para la tortilla. Y porque este hombre de afecto, cariño, ternura y amor, nada sabía. Al ver Dios la fe, obediencia y fidelidad de aquella hermosa mujer, Reunió a sus ángeles y a todos les dijo, algo tenemos que hacer, que aunque no contaron conmigo con la boda que querían tejer, quitémosle a Naval, porque yo la crié para ser feliz y para vencer. El esposo que nunca has tenido o solo de nombre has sido, porque todo el tiempo sus derechos te ha reclamado al oído. Mi amor incondicional para ti, mi princesa, siempre he tenido. En mis pensamientos siempre estás y no te he dejado en el olvido. En el aire se hará la fiesta de las bodas que tengo preparada. Vive pues en paz y santidad mientras regreso mi novia amada. Predica y vive mi palabra, sé valiente y siempre esforzada, porque mi esposa serás por la eternidad y no por una temporada. Por eso y por mucho más, cumple tu llamado y tu propósito mujer. Quiero ver en ti esa determinación que hubo en mi sierva Esther. Lucha por tus hijos, matrimonio, finanzas, y no des tu brazo a torcer, porque en ti coloqué virtudes y grandezas que no le di a ningún otro ser. Ya con esta me despido y termino estas letras que me dio el Señor. Si a Dios tienes en primer lugar, Él te llenará de su cuidado y favor. Cuida lo que tienes, la salvación, porque en ti he derramado mi amor. Mi dulce princesa, amiga mía, mi máxima creación, mi dama de honor. Qué bueno es tenerte acá al mi lado bueno es saber que eres mi esposa La bendición que Dios en ti me ha dado Es lo más bello que yo recibí Qué bueno es tenerte aquí a mi lado Mi esposa fiel mí, y mi ayuda idónea Bendito sea Dios porque Él me ha dado Felicidad, amor y comprensión Caminar contigo amor Para mí es lo más bonito Porque en tu corazón Estoy yo y tú en el mío Caminar contigo amor para mí es lo más bonito Porque en tu corazón Estoy yo y tú en el mío Mujer virtuosa ¿Quién la hallará. Como tú mi amor Como tú mi amor solo Dios da Engañosa es la gracia y van a la hermosura a la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Engañosa es la gracia, y van a la hermosura a la mujer que teme a Dios, esa será.